Johnny Morales, quien es viceministro de política tributaria. Hola, Johnny, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Tu micrófono tienes que encenderlo, mi querido hermano. Ahora sí. Ahora, ahora sí, sí, ahora sí, sí. Bueno, primero un saludo desde acá, desde La Paz. Eh, ya muy buenas tardes. Un saludo a todos nuestros televidentes que nos están viendo y escuchando por este medio. Muy bien. Johnny ¿Cuán saludable es la cantidad de deuda que tiene Bolivia, tanto deuda externa como deuda interna? Mira, estamos... Hace días atrás hemos eh, cerrado ya la gestión 2022. Seguramente, como muchas personas, eh, as hacemos... Eh, es momento de hacer una evaluación de lo que se hizo, cómo estamos... Eh, qué es lo que hemos dejado desde 2022... Y mira, yo informar informar a toda nuestra población que nos escuche, nos ve, que la deuda externa eh, en el do, a octubre de 2022 no alcanzó al 29,9% del, eh, del PIB. no Es decir, un nivel bastante eh, bajo, o sea, totalmente manejable, en el sentido de que eh, existen países en la región y yo quiero compartir contigo, ¿no?, que sumado la deuda interna y la deuda externa, están por encima de, de nosotros. Nosotros cuando, si tú me dijiste, el nivel del tema de deuda interna y deuda externa, si sumamos ambas deudas, Bolivia está con el 45,7%. Pero, eso es bueno? ¿es malo? Yo quiero compartir contigo un cuadro eh, a través del programa nos puede ver la barra que es más oscura es la de Bolivia fíjate por eh, encima de nosotros están países como Brasil, El Salvador, Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador inclusive por ejemplo el caso de Brasil el 88% de deuda eh, pública total respecto al PIB fíjate 88% de, de deuda pública total el caso de Argentina, 76%, Uruguay, 61%, Colombia, 61%, Ecuador, con 58%, ¿no? Y así México, con 56,8%, Bolivia, con 45,7%. Ese es el nivel de endeudamiento que tenemos ahora, cuando uno habla de solamente desagregamos, Jimmy, la deuda, la deuda externa, la deuda externa que tenemos nosotros en el 2022, porque es una variable de stock, eh, es, alcanza al 29,9%. Pongámoslo, lo redondeamos a un 30%. Ahora, umbrales como el de la comunidad andina, tú me dices, ¿hasta dónde podemos endeudarnos? La comunidad andina recomienda, son recomendaciones que nos hacen, dice, no se puede superar el 50% del PIB. Dice, ese es el umbral al que uno podría endeudarse. Y nosotros estamos, redondeando la, la, la, la, la cifra, a un 30%. No significa que nosotros nos vayamos a endeudar eh, por 20 por puntos porcentuales más y lleguemos al umbral, no. Yo hago esta mención porque Bolivia, en los tres últimos años, no más al contrario de aumentar, ha ido disminuyendo. Cuando el presidente Luis Arce asumió el poder el 2000, en noviembre del 2020, la deuda externa era del 33% respecto al PIB. El año 2021 se disminuyó al 31,2% y a octubre del 2022 estamos con el 29,9% entonces, más al contrario de incrementar ustedes podrán advertir, eh, Jimmy hemos ido paulatinamente disminuyendo este ratio, este indicador de deuda externa PIB por lo tanto, preveemos, estamos previendo que este año vayamos mejorando todavía este, este, este hacia la baja. ¿Por qué estamos eh, señalando tal situación? Porque el pasado eh, viernes nosotros firmamos un prog el programa fiscal financiero con el Banco Central, es decir, el ministro de Economía, con el Banco Central, fijan unas metas de... Eh, cuantitativas para el 2023 y en la cual no solamente estamos fijándonos una tasa de crecimiento del 4,86% una inflación nuevamente controlada ¿no? del 3,28% sino estamos fijándonos un déficit del 7,5% para el 2023 ¿Por qué hago mención a este tema, querido eh, Jimmy? El déficit es la variable de flujo y, y la deuda es la variable de stock, fíjate como nosotros como gobierno al mando de nuestro presidente Luis Arce y nuestro ministro de economía, paulatinamente en el tiempo hemos ido de, de, de, disminuyendo el nivel del balance fiscal, fíjate el 2020 el déficit fiscal alcanzó al 12,7% de ahí derivó a, a esa deuda externa del 33% el año 2021 llegamos a 9,3%. El año 2022 nos pusimos una meta del 8,5% y va a ser una lo que vamos a alcanzar va a ser menor, ¿no? ¿no? Y para el año 2023 nos estamos programando un déficit. Bueno, vamos a esperar que Johnny se contacte de nuevo, pero hay varias cosas que señalar. Por ejemplo, fíjese usted... En el gobierno de Víctor Paz Estensor, el último gobierno el año 87, nuestra deuda alcanzaba al 99.1% del PIB. Hay otros datos también importantes. Fíjese usted, cuando Jaime Paz Zamora era presidente, al 67.6. Vuelve a subir esto en el último año en el cual es gobernador, es presidente Jaime Paz Zamora, al 74.8. Con Gonzalo Sánchez de Rosada llega al 62.6. ...con Banzer llega al 64.8... ...en el nuevo gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada... ...antes de octubre del 2003... ...63.5... ...con Carlos Mesa... ...57.4... ...entonces... ...fíjense la distancia que hay... ...con el 29.9 de ahora... ...pero hubo momentos en los cuales en el gobierno de Morales... ...se llegó al 16.7... ...al 16.8... ...es decir... Eh, ...una deuda bastante manejable... ...para lo que es la economía... ...tenemos de nuevo el contacto con Johnny... ...ahí ya está... ...Johnny estaba haciendo tiempo para que te vuelvas a contactar... ...dando las cifras históricas... ...de este endeudamiento... ...gracias Jimmy... ...como tú lo señalabas... o sea ...tenemos un comportamiento manejable... ...muy expectable... ...porque inclusive para cuando tú no... Uno ...tiene que recurrir a fuentes de financiamiento... ...como por ejemplo... ...nosotros estamos programando el tema de poder vender bonos del estado y internacionales lo primero que hacen eh, eh, en, para antes de poder eh, eh, otorgar esos recursos para, a un país es ver la solvencia la solvencia eh, financiera de, del país eh, no y entonces ellos en el caso particular de Bolivia han, han mostrado total apertura porque la solvencia, los indicadores macroeconómicos que tenemos en el país nos advierten y nos ponen en, una, en un nivel y en un estatus bastante privilegiado. No solamente lo dice el gobierno, eh, Jimmy, y es importante que nuestra población los, lo, lo advierta, son los organismos internacionales, muchos de ellos no son, no comparten ideológicamente eh, la línea política del Muy bien, sí, bueno, concluiremos la idea, no comparten la línea política del gobierno, sin embargo, alaban la economía que llevamos como país. Vámonos a hacer un corte, ya volvemos.